<risa> y es que o, han... o ha quedado alguna. <risa> Venga, comienza y no perdamos tiempo. Tú, tú, tú, sí. eh. Ali, eh... Cuando iniciaste tu presentación dijiste vamos a ver el porqué. Ah sí. Tres o sea, elementos. De forma sucinta. Sucinta, no absolutamente. Voy a decir solo los ha apuntado aquí para leerlos nada más. Eh, eh, Por qué no han cojado estos eh, movimientos estas iniciativas. La primera lo ha dicho, el ha insistido, lo ha explicado muy bien porque no eran movimientos que nacen desde eh, el pueblo. No iban no van, van dirigidos tampoco al pueblo en un nivel de alfa, analfabetismo atroz. La primera. Segunda, eh, la, porque Occidente no ha querido. La colonización, obviamente. Estos movimientos estaban hechos no en un país libre para que cuajara. No, estaban estos colonizados por Occidente y occidente en el, saben que si cuaje y en la sociedad inmediatamente ellos van fuera entonces no ha querido incluso después de haber sido hay injerencias directas y han hecho todo lo posible y puedo hablar de eso horas pero no lo voy a hacer eh, eh, cómo lo han hecho ¿me vale? para que ningún movimiento llegue al pueblo y cuaje, tercero la creación del Estado de Israel de, de este Estado sionista de Israel, ocuparlo ahí como un cáncer ¿eh? en, un cor, en un cuerpo de los países árabes, para entresarlo. eso ha creado lo que llaman conflicto árabe-israel, no es conflicto árabe-israel es ocupado ocupa Palestina y tiene que irse no hay conflicto pero eh, lo llaman así eh, conflicto árabe-israel y las, todas las guerras que que tuvimos en estos países, desgastando todos nuestros recursos y todos nuestros esfuerzos de los países árabes. Y la existencia del, de, de, del petróleo, ¿eh? Parece, ¿eh? parece es paradójico, pero es así. Si no tuvió, hubiésemos tenido petróleo, no hubiésemos tenido tantos problemas allí. Y otro tercer elemento, curioso, pero esto ya no puedo extenderme, es la caída o el desmantelamiento de la, de la URSS, de la URSS, de la Unión Soviética, ¿eh? Porque, eh, porque muy, muy gráfico, muy telegráfico, eh, Guerra Fría se mantenían ahí, cae un, un lado y eh, buscan en el mundo entero y el, el único... Ente o la única entidad con peso para representarla como un enemigo es, son los árabes, son el islam. ¿M? Además perfecto, igual que la, la Uz, el diablo rojo, todo eso, imaginario, todo eso, todas las películas, también aquí vamos a crear otra cosa, lo que es el terrorismo islámico creamos el en este mundo, creamos Daesh, Daesh es el Estado Islámico, dice, está creada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, nos dan sus armas, Daesh, el, el, el armamento es americano y is, israelí, y estos son informaciones contrastadas. contrastadas, y así tenemos eh, una causa para crear las guerras, para invadir países, para que la industria armamentística estadounidense occidental siga, ah. siga funcionando, la maquinaria... Era sucintamente, ¿vale? <risa> sucintamente también, no he visto ninguna palabra eh, en los pocos minutos que, que nos quedan, ahora entonces, eh, sucintamente, y en este caso me gustaría la opinión de los dos, el tema de el papel de la religión, en estos países respecto a su avance o retroceso respecto a esa modernidad Bueno, yo no soy experta en esta cuestión Ari seguro sabe mucho más que yo de esto, pero hay que darle responsabilidad a Nasser, por ejemplo cuando a los hermanos musulmanes no los deja retirar los encarcela y demás, digamos que desde mi punto de vista esa represión total y absoluta del Islam en ese liberalismo socialista digamos de, de Nasser cuando eh, digamos, los sucesores que ha tenido Nasser ha ido creciendo porque se llega un momento en que se libera a los hermanos musulmanes y esa represión ocurre siempre que hay un movimiento represivo importante pues que crece luego el, el argumentario. Entonces, yo pienso que gran parte del, del islamismo ¿no? puede deberse a eso en el caso egipcio. Y Ari puede decir, eh", por ejemplo, del vídeo que decía, que decía Ali y que es muy interesante, está en YouTube, sí. o sea, buscando en Google Nasser y lo que pues sea, sale Entonces, cuando uno o una vez como por ejemplo en el caso de las mujeres empieza el siglo XX las mujeres desvelándose el siglo XX termina con las mujeres poniéndose el velo digamos que hay ahí una serie de cuestiones de mucho interés las mujeres especialistas en el tema feminista llamadas feministas islámicas pues ellas argumentan pues, pues, pues que ella se pone en el dedo como una reivindicación personal, etcétera, etcétera, pero eso también ha ocurrido paralelamente al tema islámico, paralelamente a los movimientos islamistas. Digamos que hay muchas circunstancias que van unidas unas con otras, ¿no? No sé si tú tienes... ¿Alguien? No, no lo he ¿De hecho. hecho. ¿De la religión? No, perfectamente. No. ¿Cómo me tiene? Ha, hace bien, hace bien. ¿Un micrófono o...? ¿Eh? ¿Te doy un micrófono? No, me a mí me da lo mismo. Yo, ¿Puedo hablar alto? A ver, habla. A ver. Ah, no, ¿no? O sea, ¿Me ponches el micrófono? Sí, sí, sí. ¿O me pongo de mi...? ¿Eh? Gracias, mejor, ¿no? Se me escucha mejor así, ¿no? Que, eh, hace poco leía un libro sobre Islam de, de mi gran padre intelectual, yo lo demasiado... De, que eso gustaría, en el que decía algo así como que los 36 de los 50 países más pobres de la Tierra son, curiosamente, países de mayoría islámica. Yo no hablo de países islámicos porque es un, un error categoría. No existe país islámico, no existe país islámico, no existe nada de eso. No existe sea, países con mayoría social, islámica, o lo que sea, ¿no? Yo, yo creo que sin lugar a dudas se puede decir que el Islam, a lo largo de su historia, conoció un par de siglos maravillosos, absolutamente maravillosos, eh, en los que probablemente ninguna otra cultura se podía comparar, eh, son los siglos de oro del de, de, de Islam, probablemente el siglo VIII, IX, hasta el X, configura como al donde viene la palabra algoritmo donde la matemática se hablaba nada de ella, era maravilloso, donde existía la Casa de la Seguridad en Bagdad, pero el Islam entró mal en la Edad Moderna, no la cogió, no la cogió. el Islam no ha pasado por su domesticación, eh, como, como ocurrió en el cristianismo durante la ilustración, el Islam nunca ha tenido una, una auténtica ilustración desde mi punto de vista, y claro, hay, hay que preguntarse por qué, hay que preguntarse porque yo comprendo que la, la, las aplicaciones causales yo soy filósofo cuando alguien se puede dar explicaciones de algo a mí se me dicen un poco los pelos de la espalda porque digo a ver lo que voy a decir pues una, hay gente que ha dicho cosas tan tan como que Hitler y Stalin eran malos porque eran ateos bueno, Hitler no, nunca nunca dijo que fuera ateo, siempre se lo hubiera a ser católico y tal hay, hay, hay, hay alguien que se ha mojado de esta explicación diciendo a lo mejor eran malos porque tenían bigote porque los dos tenían bigote yo qué sé, es que eh, la explicación de que se puede ser de lo más peligroso del mundo. ¿Cuál es la causa del atraso? Manifiesto, manifiesto, indubitable, de la mayor parte, por no decir todas, las sociedades de mayoría islámica. Porque incluso en países que rebosan riqueza, que rebosan riqueza, están alados en petróleo, es manifiesto que no han llegado todavía a esto que llamamos la modernidad. ¿Vale? Hay que preguntarse por qué, hay que preguntarse por qué y yo soy el que piensan que las creencias importan. Las creencias importan y mucho, y mucho. Que tú consideres, por ejemplo, que la mujer, la, la, la hija tiene que heredar la mitad que el hermano, o que el testimonio de la mujer, eh, para que sea equiparable del hombre, tiene que juntar dos testimonios femeninos para, para, para contrarrestar el testimonio de un hombre. Pues hombre, perdóname, pero si, si crees que la mujer es un animal subhumano, eso ya canta, canta que va a venir una ética, va a venir una especie de moral que va a poner a la mitad, ni más ni menos que a la mitad de la población, en lugares subalternos, eh, secundarios, y te vas a quedar con la mitad del poder humano, pues por así decirlo, sin, eh, sin aprovechar. Sin aprovechar. Eh, ¿Sucinto también? Sí, solo <risa> una cosa más. Sí, ha Hablamos mucho de, de Egipto, pero lo más maravilloso que está pasando en el mundo, en el más llamado mundo islámico, no existe el mundo islámico, existen personas que son islámicas o no, es Túnez, a quien yo califico sin tapujo como el faro de alejandría actual del magma islámico. Esa presión del magma islámico es de Ortega y ¿sí? Es el primer país y el único, a cuando yo tengo noticia, del magma islámico en el que se ha reconocido. El derecho a la apostasía. Las personas tienen derecho a decidir en qué club se integran o no, en qué club religioso. ¿vale? Sin embargo, una vez ya se oí, el artículo 13 de la Carta Magna, dice que el Estado procurará instilar en las mentes infantiles la fe islámica. O sea, que yo, o perteneces al club, sí o sí, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces, claro, lo que ha hecho técnicamente hablando Túnez, y con esto termino, es en la dicotomía excluyente entre... Eh, Islam canónico y democracia por lo menos en esto de poder elegir a qué religión pertenezco y o si pertenezco a alguna ha optado claramente por la democracia y los derechos humanos en esto de la apostasía pero es que eso ha supuesto es decir no a lo canónicamente estipulado en el Islam en el Islam bueno, se, se tenga la interpretación que tengo de Islam evidentemente, seas unil seas eh, shií, seas sufrir lo que tú quieras la apostasía tiene castigo y eso es la pena de muerte. Así de claro. Entonces, Túnez ha dicho, no, vamos a reconocer a la gente que pueda decidir si te meten en el club o no te meten en el club. ¿Qué es esto de que un club? Por nacimiento. Porque tu padre... Dios. Entonces, me veo gustado que hubieras hablado más de, de Túnez, porque para mí Túnez es el camino. Y claro, temprano, yo soy un tecno-optimista, al mundo islámico también le llegará su ilustración. Está pasando ahora, de hecho. Bueno, yo, muy brevemente, al discurso del compañero... Veo que dentro de ese discurso que acaba de decir él el, el filósofo hay muchos tópicos respecto al Islam. Primero, si hemos empezado la charla de hoy día de esta tarde con la diversidad, pluralidad del mundo árabe, hay que decir lo mismo del concepto islámico. No todos los musulmanes ni todos los países islámicos han tenido el mismo proceder ni la misma historia. Eso, fue eh, en primer lugar. Y luego eso de que las partes, los países más pobres son musulmanes. Yo había una mirada a Latinoamérica, por ejemplo. Nada más, nada más que eso. También, ver, también, ah, no es, también muy suficientemente, aunque él, se ha contestado usted automáticamente, eh, sobre eso, eh, voy a empezar con lo último que ha dicho de Túnez, que, eh, que los admiro y todo eso, pues los movimientos. Eh, y las leyes que están cambiando en este sentido y la tendencia más hacia la secularización pero lo voy a invitar a usted como filósofo a eh, reflexionar eh, sobre, le, le ha dicho, siempre ha hablado del Islam y de los islámicos no existe islámico o sea, musulmanes en todo caso eh, porque, y, eh, y todos los países, la mayoría de los países eh, musulmanes no son árabes, es una minoría ínfima. Eh, y no son. En las estadísticas que acaba de decir usted, de pobres, eh, son absolutamente eh, eh, erróneos. No, no es así. Pero lo quería eh, invitar a acercarse a, al Corán. Y se dará de una cosa, de una. Lo ha leído. Entonces, dale, le, eh, ahora le daré el número de la sura, una sura completa, eh, que, que permite. La, no la apostasía, sino ser ateo, totalmente, ser ateo. Y, y lo permito. Sí, sí, sí, con el día ellos hay que hacer un se creo. lo digo. Y ahora, ahora se lo, lo traigo se lo pongo traer. si Yo te doy 20, ¿qué yo lo contrario no es cierto no es cierto 20 de los todos condenados vale vale vale vale vale vale la vale vale vale vale vale hay no una voz hay aquí una intervención una vale vale vale vale vale no. a ver bueno, yo no, no quiero entrar en la discusión anterior, pero creo que la colonización tiene mucho que ver con la pobreza y con el islamismo también. La colonización de, desde la colonización española en Hispanoamérica a toda la demás colonización que ha habido tanto en Asia como en África. No voy a entrar nada más. Pero sí quiero decir que sí que hay una fecha... De, que, todos, que la mayoría de los intelectuales árabes ponen como la ruptura de ese intelectual entre Europa y el mundo árabe y es la derrota de 1967 ¿Eh? la derrota de 1967 cuando todos los países que ellos tenían un poco como modelo se vuelve contra el mundo árabe y apoya a Israel y en una semana hunden a todo lo que es la modernidad de Egipto, de Siria, de Irak. ¿eh? Y, y Israel, con el apoyo de, de Estados Unidos y de los países occidentales, eh, provoca una derrota que no esperaban. Eh, lo que hace es que se queda un pasmo de que de repente se dan cuenta de que lo, an, las antiguas, Madre patria, podríamos decir, al estilo de, de la madre patria española o de la madrastra ¿eh? patria, de repente se ha vuelto contra ellos. Y entonces, A partir de ahí, y después de unos años de reintelectualización, empiezan a subir los islamismos. ¿eh? Eso se ve perfectamente en la literatura y se ve muy pronto. Se ve ya a principios de los años 70 cómo empiezan a surgir los islamismos como la gente le da, da la, pone modernidad igual a, a depredación ¿eh? e igual a anti-arabismo. Anti y yo creo que esa es la fecha que, que habría que, que coger, estudiar, de ahí empieza lo de la vuelta al turaz, es decir, la vuelta a la tradición, tanto en la literatura como en la filosofía, como en todo y evidentemente eso es desde los intelectuales es decir, esa modernización que provocaron los intelectuales ahora ¿eh? vuelve su mirada a el islam ¿de acuerdo? Eh, ¿había alguna palabra más? este sí, no, chico yo soy creo que más especial este porque yo soy doctorando en la Universidad de Granada está haciendo literatura comparada aquí, a llevo un año aquí en Granada, llegado de Egipto, es el paisano de Zahari, y soy de la Universidad de Lázaro. Lázaro es la única universidad religiosa, y soy profesor grande también allí. Y bueno, nada, que hemos aprendido siempre en la Universidad de Religiosa Islámica, donde estudiamos todo, encima la religión, que el diálogo es la base siempre, la base es el, el respeto entre entre cualquier que en cualquier debate siempre hay respeto entonces si queremos profundizar en, en cualquier tema hablamos pero el tema de que yo creo que se ha dicho la respuesta primero eso pregunta si el Islam ha tenido siglos maravillosos entonces de ahí podemos sacar la respuesta que el problema no era el Islam ni los conceptos del Islam a lo mejor los musulmanes que no han entendido bien luego el mensaje ¿Vale? la segunda cosa lo que yo, voy a decir, yo creo que tengo respuesta a todo lo que ha dicho, pero voy a ir recordando lo que ha dicho usted. Si yo tengo un hijo, ¿por qué no le voy a dar la elección o la, la libertad de elegir con la religión y lo obligo a ser musulmán? Yo estoy convencido de una idea, de una religión, y yo estoy, y, y los cristianos y nuestros hermanos. De hecho, en Egipto yo tengo vecinos cristianos, el que está encima, en el servicio militar, que es obligatorio, tenía a mis compañeros. No se puede diferenciar entre cristiano y musulmán y todo, cada uno adore a, a Dios como le ordena su religión o como ha aprendido. Entonces, yo estoy en mi ámbito, en mi privacidad, no obligando, pero enseñando a mi hijo la religión. Si él, cuando sea mayor, quiere practicar, practica. De hecho, hay muchos musulmanes que no son practicantes. Pero, que he notado? Porque yo soy mm, observador un poco. Cuando ha entrado usted con la camisa, tu Dios no existe. Sí. Sí. No, Dios no existe, sea cual sea. Entonces está, no está obligando, no está en su privacidad, no está en su entorno para enseñar a sus hijos, obligar a sus hijos. Está provocando mucha gente de mucha ideología, de, de muchas... No le he interrumpido. No le he interrumpido. No no no no vale, lo primero que he <risa> es dicho que... que... Ah, vale. No, no, no. Le estoy diciendo que usted ha enterado que no tema. ¿Premiaba la audiencia? vale ya está. Lo que quiero decir es que hemos venido a hablar de un tema específico de la modernidad y nos hemos metido en otro tema, lo que llamamos las sospechas. Pero yo, con todo respeto del mundo, todo tiene respuesta y todo tiene respuestas racionales como hemos aprendido del, del libro, del Corán y del, de la traducción profética y también una razón, una respuesta lógica. De hecho hay un libro, recomiendo a todo el mundo que lo lea, se llama la, Los milagros científicos del Corán libro <risa> totalmente científico. yo quiero que lo lea y luego se rea en mi cara. Eso es lo que Perdón, quiero. Me Pero yo me, lo quiero, me lo yo ir, quiero. tontería. Triple o sea, cuadrado de mi tía Matilde. La me Todo no. va a pasar. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo que Todo el mundo. Y aquí tienes, muchas gracias me gustaría me gustaría eh, hacer una sugerencia a la mesa me falta la segunda parte de este relato que aquí se plantea me falta la vida de la gente cercana, próxima ¿qué hace la gente? hoy, en una ciudad como Cángel, en una ciudad como Túnez eh, caigo, llegamos, me falta el relato de esa modernidad que se vive hoy en día entonces la propuesta que hago es la segunda parte porque de alguna manera siempre la tendencia y el peligro es caer en la trampa del relato sagrado el relato sagrado siempre está ahí diciéndonos qué debemos hacer pero cuidado que esto también tiene algo de sacramental porque nos estáis contando la historia desde una perspectiva, digamos, eh, a cierta altura. estáis hablando de la vida de Egipto en función de Nasser y de todos sus reyes. <coughs> y, en fin, es una sugerencia discreta. Vayamos a hablar de la vida cotidiana, más cerca, ¿no? ¿Más cerca? Bueno, yo quiero responder primero al compañero que habla del Corán como si sacáramos ahora la Biblia o la Torah eso sí que me parece algo alucinante y sobre todo haciendo eh, propaganda en su pecho, en su cuerpo, en su persona de que su Dios no existe o lo que sea traer el Corán aquí o sea que tenemos que ser un poco coherentes con lo que predicamos dicho eso eh, lo que dice es cierto la vida cotidiana pero estas personas, esta élite esta gente fueron los que crearon el paradigma de lo que luego ha sucedido. Y esos políticos de los que han hablado son los que han llevado a que la gente esté de una determinada eh, forma o en determinada situación. Esto no es paradigma, son los protagonistas del relato y son los que la gente está padeciendo. ¿vale? El tanquerino está padeciendo a su monarquía o a su monarca y nosotros estamos padeciendo a los monarcas que nos ha costado llegado a los dictadores con los que hemos llegado a estar aquí. Digamos, es verdad, podría ser una mesa estupenda la vida cotidiana de, de los árabes y que hablen, había que invitar a los árabes aquí para que hablen de su vida cotidiana en cada uno de sus países, porque son muchos y todos muy diferentes. Y hay muchos países islámicos y todos muy diferentes. O todos los católicos somos iguales. ¿y todos los cristianos somos iguales? ¿todos alabamos a nuestros dioses o a nuestro Dios o hacemos eh, de manera que por lo menos tengamos esa, ese punto claro de esa diversidad, esa pluralidad en la que estamos todos no solo los musulmanes en la que estamos todos todo este planeta colgado y ahí pendiente de, de un hilo en esta órbita y nada más Bien, ya hemos agotado el tiempo, o sea que bueno, pues hemos escuchado diversidad de opiniones, diversidad de criterios y creo que aquí somos lo suficientemente adultos y tenemos la capacidad suficiente para discernir aquello que consideramos que es más adecuado, o aquello que no consideramos que sea adecuado y valorar y, por tanto, asumir lo que cada uno corresponda. Los invitados de hoy pues han hecho su exposición en función de un planteamiento que se le había hecho acerca de la modernidad y ya está, hemos hecho algunas preguntas y hasta ahí hemos llegado. Y lo que no hemos llegado, pues llegaremos otro día, o a lo mejor pues no se llega, ¿no? <risa> que, que, también puede, que también puede ocurrir. ¿no? Pero bueno, me parece a mí que que el planteamiento, digamos, de un espacio como el que pretende generar el Seminario Galileo Galilei y Granada Laica, para que podamos tener la oportunidad de conocer y tener ideas que pueden ser diferentes o no diferentes. Lo que no me parece, eh, digamos, es que tampoco haya descalificaciones, digamos, o valoraciones, digamos, genéricas, sin digamos, tener tampoco posibilidad ni tiempo para poder entrar en el debate concreto y puntual de cada uno de ellos. Entonces, pues pues, pues hasta aquí ha llegado el debate de hoy. Y la próxima sesión, precisamente, tendrá por objeto analizar y el libro Sapien en el que también se va a hacer una eh, panorámica de bueno pues cuál es la visión de una eh, evolución del de Homo Sapiens, de nuestra especie, de cómo ha ido evolucionando y de cuáles son los condicionantes para que estemos donde estamos y estemos de esta manera. Pues ese será el debate del próximo mes. Gracias por